...sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra... ...desde 1979 a la actualidad. Realmente el informe tiene un objetivo... ...que es realizar una especie de fotografía... ...sobre la cuestión o las denuncias de torturas... ...y malos tratos en el contexto de la comunidad... ...foral de Navarra desde 1979 hasta la actualidad. víctimas, eh, personas que denuncian haber sufrido esas vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política. Son 676 personas expedientes, decimos nosotros porque bueno, eh, cada persona eh, tiene un expediente, pero en ese expediente puede haber más de un caso de denuncia de torturas y malos tratos. Y así de hecho se da. Eh, tenemos 676 personas registradas, como os decía que dan un total de 825 casos de denuncias, de torturas y malos tratos. Sí hay que destacar el número de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenan a España, casi todas, por no investigar este tipo de prácticas, son 10 y 5 corresponden a casos de ciudadanos navarros. La verdad es que hemos tenido muy poquito tiempo y solamente estábamos cinco psicólogas para hacerlo, con lo cual solamente hemos podido hacer 13 protocolos. En principio no se pueden sacar unas grandes conclusiones de esos 13 protocolos porque no es una muestra significativa y sería conveniente ampliar esa muestra, pero para mí el dato más significativo que ha salido es que nosotras dividimos los resultados a la hora de hacer la pericial en sí si el relato y todas las variables que analizamos eh, han sido mm, inconsistentes, si el relato y las variables han sido consistentes, si han sido muy consistentes o han tenido máxima consistencia. Entonces, eh, la conclusión mayor que sacamos es que en este caso, de los 13 protocolos que hemos hecho, 8 han sido consistentes y 5 muy consistentes. Claro, sería lo idóneo que otra vez eh, sacasen la subvención para que el IVAC se presentase y eh, pudiéramos hacer más protocolos porque además una cosa que hemos hecho preveyendo la posibilidad de que eso ocurriera es eh, formar a más psicólogos, psicólogas y alguna psiquiatra y estaríamos un equipo de 15 personas con lo cual podríamos abarcar una muestra mayor teniendo en cuenta que también sería idóneo que el plazo de tiempo que nos dieran también sería mayor porque cuesta bastante tiempo hacer cada pericial. Sobre todo la necesidad que tienen de que se les crea, eh, de que están diciendo la verdad y que la otra sería que haya un reconocimiento eh, social, institucional y público de que eso ha ocurrido y creo que es una deuda que les debemos. you